Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos, en este video les voy a enseñar a solucionar el problema de esta pantalla Fíjense que aquí mi dispositivo Android dice Downloading, do not turn off target Esto generalmente ocurre cuando intentamos instalar un sistema operativo en el dispositivo Y por alguna razón ocurre un error y nos aparece esta pantalla En este video les voy a enseñar a solucionarlo de una manera muy fácil y muy sencilla bueno chicos, en este caso vamos a utilizar un programa que es nuestro software El programa se llama Reiboot, de hecho se escribe así, R-E-I-B-O-T Este es el programa que vamos a utilizar, se llama Reiboot for Android Es importante que ustedes lo descarguen, lo instalen y obtengan la licencia Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Luego de haberlo instalado lo ejecutan como administrador Y una vez que ustedes ejecuten el programa van a tener una pantalla como esta, ¿Sí? aquí simplemente conectan su dispositivo y una vez que lo conecten aquí el programa indica que está en el modo download que ya está conectado y que ya podemos seleccionar una función para continuar como a nosotros nos interesa es salir de este modo del modo download que de hecho lo tenemos acá todavía dice downloading do not turn off target ok? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es simple y llanamente darle clic acá, con un solo clic, se sale, se reinicia el dispositivo y por este otro apartado ya el dispositivo se ha salido del modo descarga. Ya solamente queda esperar a que se reinicie completamente. Y listo, de esta manera nosotros podemos salir del modo download que pues se nos puede presentar a la hora de instalar algún sistema operativo.